Buenos días a todos y todas, bienvenidos a este espacio eh, muy especial. Es un espacio donde en cada centro de Brahma Kumaris alrededor del mundo estamos haciendo una meditación específicamente para, para esparcir vibraciones de paz al mundo. Entonces es un placer que todos y todas estén hoy con, nosotros, con nosotras. Y hoy tenemos esta sorpresa de que vamos a estar varias cocinando al mismo tiempo, entonces van eh, a estar Marian, Claudia, Priscila, Irene, Marcia, Marcela y Rosa. Incluso Marcia está desde Brasil, entonces es un placer para todas nosotras eh, crear esta experiencia de paz con, con, en conjunto con cada uno de ustedes. Sentarse con la espalda recta, los hombros relajados, los brazos que caigan al lado de su cuerpo, y buscar un punto al frente donde enfocar su atención. Inhalando. Y exhalando tranquilamente. Inhalo. Y voy a percibir mi cuerpo músculo a músculo relajándose en cada exhalación, sentir al cuerpo cada vez más liviano. Inhalo y aprecio esa frescura del aire entrando a mis pulmones. Y al exhalar, me siento cada vez más suelto, liviana Tranquilo. Hasta que mi respiración alcanza un agradable ritmo. Sereno. Relajado. Y ahora mi cuerpo está en un profundo estado de relajación. En calma, puedo centrar toda mi atención hacia adentro, a ese rincón de calma, tranquilidad, a mi espacio seguro, y sentir como yo puedo decirle a mi mente que se vuelva a concentrar, observando el flujo de todos los pensamientos, como poco a poco se van tranquilizando cada vez más pacíficos hasta que la mente mi amiga se enfoca en un agradable pensamiento de un espacio de profunda paz yo estoy de regreso en ese lugar especial donde todo lo que hay me hace sentir profundamente en calma, tranquila. La temperatura es totalmente agradable. Los colores y todo lo que hay en este espacio interior de calma ayudan al ser a sentirse natural y fácilmente en paz. Mi mente completamente serena. La atmósfera de este lugar está llena de luz, con un brillo tan especial de pureza que trae a mi corazón esa experiencia de la paz. Este lugar, mi burbuja personal de calma, mi oasis de paz, donde todo lo que siento, experimento, es profunda, natural y agradable paz. como hace tanto tiempo quería sentir como si esa luz tranquila agradable llegara a cada rincón de mi mente trayendo la claridad de calma Esa tranquilidad especial, esta paz profunda, fácil, absolutamente confortable. Hace que mi mente se recargue. Esta energía tranquila que estoy sintiendo protege cada pensamiento. Haciéndome cada vez más libre, en calma, y por unos instantes disfruto de este agradable silencio, de esta paz profunda, Natural, me mantengo inmerso, inmersa en esa experiencia natural de paz, de tranquilidad y vuelvo mi atención hacia lo más pronto de mi ser. el espacio íntimo y sagrado de mi corazón. Coraje y honestidad abro mi corazón y de forma muy suave voy a permitir que todo lo que ya no me es más pueda salir Lo suelto Lo libero Así que poco a poco Me voy sintiendo cada vez más liviano liviana sin peso y finalmente puedo experimentar libertad en este momento puedo sentir la presencia de un ser muy amoroso. ser Supremo como un brillante sol espiritual que constantemente irradia su amor ilimitado en la forma de rayos de luz. Esta presencia me devuelve la sensación de seguridad, ya no hay más miedo. Con mi corazón abierto y limpio, recibo esos rayos de luz que nutren, que sanan y que confortan mi corazón. luz también me permite ver lo que antes yo no podía ver mis propias cualidades y mi propio valor. Yo reconozco y acepto quien realmente soy. Desde este reconocimiento nace verdadero dentro de mí y yo sí con mi corazón abierto aceptando constantemente los rayos de amor del ser supremo que llenan cualquier espacio vacío que haya en mi interior y puedo en fin estar un profundo sentimiento de plenitud si sí puedo esparcir vibraciones en la atmósfera permitiendo que llegue a los corazones de todos que están al mi alrededor Al sentarme en esta conciencia de estar en la compañía del Ser Supremo. Al sentir sus rayos de protección y de amor. Al saber que no estoy sola que siempre estoy en su compañía que siempre puedo con el ser supremo este ser de amor reflexiono en quién soy yo como ser espiritual que soy Y me doy cuenta que al ser un ser espiritual, soy un ser de luz, soy un ser eterno. Me expreso a través de mi cuerpo. Miro a través de mis ojos. Escucho a través de mis oídos. Y en mi mundo interior están mis pensamientos, mis recuerdos, mis sentimientos. Y así me visualizo como el ser espiritual que soy como el Ser de Luz que soy. Este Ser de Luz Eterno este ser de luz consciente que soy. El cuerpo es perecedero, pero yo el alma este ser de luz consciente que soy vivo por siempre y al visualizarme como este ser de luz que soy. Siento la compañía del Ser Supremo. Siento sus rayos de amor. De protección, de paz. Y entre más me mantengo en su compañía. Cualquier preocupación que tenga, se va yendo al estar en su compañía, al sentir su amor y su paz, me siento fuerte, mi fe en mí misma, mi fe en el Ser Supremo, en base a mi experiencia de este Ser. Y mi fe en la vida, sabiendo que todo tiene un beneficio. Y aprendo de cualquier situación que se me presente, porque estas situaciones me hacen crecer. Y al tener este entendimiento, al tener esta experiencia, me siento liviana. y al sentirme liviana me siento más flexible más tranquila y con más fortaleza interna y más claridad en mi mente Soy luz y tal como el ser supremo es amor y es paz. Yo también soy un ser de amor. Soy un ser de paz Simplemente Lo tengo que recordar Me lo recuerdo una y otra vez ¿De quién soy yo, como ser espiritual, soy un ser de luz eterna, soy un ser de amor, soy un ser de paz. Soy luz, soy amor, soy... conociendo mi estado interno de un ser de luz, de paz, libre, lleno de amor, descubro en mí una luz de alegría una alegría interna que me muestra que estoy vivo que estoy viva que ahora es la oportunidad de la transformación mostrando al ser maravilloso que soy, mostrando la luz de la alegría, el antídoto que hace crecer aún más la felicidad. Una alegría que es diferente a la que yo suelo vivir, una alegría que me permite verme y visualizarme como una flor, una hermosa flor, con cualidades, especialidades, con un corazón siempre abierto a regalar una sonrisa una mirada dulce al mundo entero soy el alma el ser vivo la belleza de un corazón limpio, honesto y sincero, que va más allá de la apariencia, de mis diferentes roles, de todo lo que creía que me hacía feliz. la diversión, la recreación, la naturaleza. Descubro en mí la verdad, lo real que hay en mí. Descubro la luz de la alegría interna y la comparto desde este estado de alma, La alegría me permite innovar celebrar cada momento con voluntad con disposición con amor en paz en calma con una sensación de frescura como un lago, tranquilo, apacible, que siempre está dando esa frescura, esa calma, esa quietud. Acepto que soy un alma. Acepto que puedo compartir esa alegría desde mi corazón. Acepto mi pureza. Y la entrego al mundo. Hay tanta belleza en mí. Como una flor fragante. Sin espinas. Con entusiasmo y empeño. Por tener siempre y mantener esta felicidad en mí. Puedo soltar todo lo externo, todo lo material, todo el desperdicio, pero nunca soltar esta alegría interna que yo con mi esfuerzo y creatividad creo todos los días. Con una actitud positiva. De cara al sol, al sol del conocimiento, a la energía de la vida, siempre de frente, presente en mí, dándome sus dulces rayos de amor, el alma suprema, que me alimenta y me carga esa luz de alegría interna todos los días, con una actitud positiva, llena de misericordia, de entregar lo que soy. Y valoro a todos como almas no por su forma ni nombre, sino por lo que son. Almas de luz, almas eternas, almas hermanos, almas que son naturalmente pacíficas, llevaderas, creativas, innovadoras. Este es el momento para celebrar con la luz de la alegría interna, en un silencio, dulce con la compañía el alma suprema que me recarga todos los días con empeño y entusiasmo con la valentía del poder de afrontar todas las situaciones de forma pacífica en silencio con amor con paciencia y tolerancia nada de lo que sucede afuera me quita esta alegría interna porque es mi fe La fe que yo tengo en mí, la confianza que tengo en la vida de que todo está bien y que el alma suprema me protege como un toldo de protección que me abraza cada día y en este estado Compartimos la luz de la alegría al mundo entero. Entendiéndome como un ser espiritual Eterno, imperecedero, a la vez lleno de cualidades, de especialidades y entendiendo también a quién pertenezco. No solo quién soy o qué soy, sino a quién pertenezco. Establezco así una relación verdadera de amor con el Ser Supremo, mi Padre. En esa relación recibo poder del Ser Supremo. Ese poder y el silencio y el reconocimiento de quién soy. Permiten que ante cualquier situación no haya miedo, no haya pensamientos de desperdicio inútiles que quiten mi fuerza interior. Ante cualquier situación, las preguntas de por qué, cómo, qué crean en mí una larga cola de pensamientos de desperdicio. Por el contrario, el silencio, la concentración, el estado de paz y serenidad, pero también de dicha, permiten que ante cualquier situación, que se vea como una montaña, mi propia fuerza interior la va a poner frente a mí como si fuera una motita de algodón. ante cualquier situación, lejos de ir a las preguntas y a las suposiciones, voy a ir hacia adentro de mí el ser espiritual. Y voy a establecer una conexión con el Ser Supremo. En ese silencio y en esa conexión voy a alcanzar mi estado volador. Ese estado elevado, sutil, me va a permitir también ver de lejos la montaña, pasar sobre ella Decidir, en lugar de pensar cosas inútiles, me va a permitir crear, dar una respuesta. La valentía es una cualidad que permite avanzar por encima de cualquier obstáculo. No hay confusión cuando hay valentía porque hay una meta y un objetivo claros. Pero el estado de volar Estar por encima de las condiciones difíciles requiere que yo me reconozca, que me acepte y que a la vez establezca esa relación con el ser supremo la fuente de todas las cualidades así nunca he de estar sola siempre en la compañía del compañero eterno del Padre en esa sumergida en esa energía suave de ternura de amor profundo de protección de soporte y así cualquier dificultad llegará a aparecer un pequeño juguete pero también necesito tener empeño y entusiasmo para seguir mi meta y objetivo Es así que la valentía no es un asunto de magia sino de tener, de saber quién soy, que soy, a quién me pertenezco y de entender que voy a seguir mi meta con empeño y entusiasmo. ¿Cuál meta? La meta de ser feliz espiritualmente. El estado de felicidad. espacio muy calmo interno donde he desarrollado claridad Donde puedo beberme a, a mí mismo por lo que soy. Más allá de lo que he hecho o he dicho o no he hecho o no he dicho. Viéndome a mí mismo Con mi programa original, yo la chispa de conciencia, de paz y amor. Me siento tan afortunado de poder ver con esta claridad y soltar todas las historias del drama de la vida. Así me puedo amar a mí mismo, tal y por lo que soy. he soltado todas las culpas todos los arrepentimientos he dejado todo atrás disfrutando de este mismo instante de este momento precioso donde puedo ver con esa claridad con gran compasión con un corazón gigante por todos los esfuerzos que he hecho para ser feliz, para estar en paz. Me siento afortunado de poder apreciar este mismo instante. Y abro mi corazón esta perspectiva de agradecimiento al mundo entero, sabiendo que hay olas de sufrimiento, de infelicidad, de tristeza. por la institución por el estado del mundo y con ese gran corazón y el este autorrespeto doy buenos deseos y sentimientos puros a todos aquellos hermanos y hermanas como un faro de luz que está brindando esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio del miedo y la preocupación. y dejo que mi corazón tan grande y hermoso esparza esa luz hacia el mundo, hacia las almas, y la vibración de esta paz y este amor se vuelvan como la respiración, el entusiasmo para seguir esforzándose y no perder la esperanza. Shanti. Y para terminar esta cadena de amor Especial Quiero terminar con un poema de esperanza Y seguir así Brillando en este tiempo de oscuridad Es un poema anónimo Muy lindo Cuando vayan mal las cosas Como a veces suelen ir cuando fresca tu camino, solo cuestas que subir. Cuando tengas mucho a ver, poco a ver, pero mucho que pagar. Y precise sonreír, aún teniendo que llorar. Cuando ya el dolor te agobie y no puedas ya sufrir. Descansar acaso debes, pero nunca desistir. Tras las sombras de la duda ya plateadas, ya sombrías, puede bien surgir el triunfo, no el fracaso que temías, y no es dable a tu ignorancia figurarse cuán cercano puede estar el bien que anhelas y que juzgas tan lejano. Lucha pues, por más que en la brega tengas que sufrir, cuando todo esté peor, más debemos insistir. Om Shanti.